Bueno, loco, estamos preparados. Vamos con acá. Vamos con acá. Sí, está bien, está bien, bueno. por, sí, sí. por si se llega a armar un tiroteo o algo así. Poniente cinturón. cinturón. Ese gino va a pagar lo que nos hizo. Vas a ver lo que. De una loca vamos a reventarnos. Cuidado, cuidado, la policía. La policía, ¿no? O... Sí, sí, cuidado, cuidado. El sí, loco. Anda fijándote por el retrovisor si vienen. Lo, lo vamos a subir a la camioneta, ¿ok? Listo, de una. Yo me bajo y me subo. Nos comunicaron, el... El comunicador nos dijo que está por acá. ¿O no? A ver, lo A ver, vamos, vamos a meternos por acá, capaz. Hay un tipo, es la sanchenera. Él es la sanchenera. Él es él. Que anda loco, arriba las manos. Dale, arriba las manos, arriba las manos. loco Baja la camioneta, dale, dale. Metete, subite, subite atrás, subite atrás, loco. Dale, atrás, anda, dale, camina. Subite atrás, subite atrás, atrás, loco. Dale, metilo, agarralo y apuntarle a la cabeza. Lo, lo vamos a llevar bien lejos. Va a pagar, vas a ver lo que. Contra la pared, loco. Dale. Contra la pared rápido allá al fondo. Contra la pared, contra la pared. Loco. Dale, dale, rápido. Rápido vos. Va a cobrar, loco. ¿Vos sabés? Va a cobrar, loco. Por sapo, ay, por sapo. Eh. ¿La ¿La con concha de tu madre? Dale. De puta. Quédate quieto. Sapo, weón. Ay, ay, ay. Este tipo. Lo dejamos acá a tirar de Lo vamos a tirar al agua, agarra... La... Ver, no, vamos a traerlo al agua. Mételo ahí, mételo ahí. No, vamos a ir a la mierda, loco. Oye. Lo voy a al agua, lo voy a al agua. Y eh, lo vamos a tirar al agua. Va a morir ahogado y baleado. Este, este. Aquí, loco. Cagamos, nos lleva a ver la gorra y cagamos, loco. Puntale que no se mueva. No la punta, tiramos acá, loco. Miralo dijo lo ahí Ahora lo matamos acá. Sacá, sacala acá. Sacala acá, una. Por sapo, por sapo, dos, tres. Ya es tu vieja. No, no, no, no. Nos vamos a la mierda. Final, final final. Hay que comunicarse al jefe, loco. Oh. No, que comunicarse al jefe, loco. no, no, sí, no, no, no, no, Nos farcí, loco Cagamos loco. Bueno listo, pues. Nos arrancamos si no, no, si sí. Sí, algo. no, no, y nos metemos ahí en algún lugar y lo fusilamos. ¡Va, loco! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos. Aquí ya vamos, loco, no tenemos villa acá. Nos vamos a frenar. Lo vamos a frenar y lo fusilamos. Machete, guarda, loco. A los pies le tiro. Tirale para reventarle el montero, guarda. Concha de mi hija, loco. La concha de mi hija. Cuidado, cuidado, cuidado. No, cuidado. Soy manísimo apuntando boludo. Ya hay mi vieja. Conté que lo mataron a este tipo. Ah, no, está vivo. A ver, no hay una, hay una moto por acá, pero bueno. por lo menos. Corre, corre, Alguna moto, algo de ver. ver. Se le puedo dar la vuelta también? si sí, le voy a dar la vuelta. A ver. A este tipo le puedo... Le puedo ir por atrás. truco. Corremos con el de la mano. Estamos re loquito. No sé si me están viendo a mí. ¿Qué onda? No llegaste sí, ahí la bola. Ah, no llegan, sí, qué cagada. Cagada. Pensa, cagada. A ver. No. De tu vieja, la concha de tu hija, mate a uno, mate uno, mate a uno, mate a uno,